Dentro del componente social, desde una contratación del DITCOMIN con la coordinación con Senaditas y el municipio de Asunción, trabajamos en coordinación con las familias de los varios barrios que están en la Chacarita. Eh, surge la idea de cómo podemos, desde los saberes, desde cada uno de nosotros, juntarnos y poder compartir con toda Asunción y por qué no con todo Paraguay. estamos hoy en el evento el Eco San Juan de la Chacarita en la comunidad el segundo año que se organiza este evento creo que es una oportunidad muy muy hermosa para todos para la comunidad para la gente de la ciudad en general de conocer mejor a la Chacarita a su gente su historia las cosas que se hacen eh, el talento y la capacidad de emprendimiento que tiene la gente de la comunidad y y me parece una oportunidad extraordinaria, celebro y espero que tengamos muchas otras oportunidades en el marco del proyecto de seguir haciendo actividades como esta. Hace dos años que estamos en lo que es la Escuela Sonido de la Chacarita. La Escuela Sonido de la Chacarita, por ejemplo, es una oportunidad para nuestros chicos para que no estén sobre la calle, para que no estén en calle, para que vengan a aprovechar, para hacer nacer su talento, todo lo que es la música. La música inspira, quita a los chicos de la calle. ¿verdad? Tenemos buenos chicos, tenemos buenos referentes, tenemos gente, chicos que van creciendo fortaleciéndose como líderes y como alumnos dentro de nuestra Escuela Sonidos de la Chacarita. Nosotros en, este, en estos eventos vemos lo que nos relacionamos y nos relacionamos y hacemos conocer lo que hacemos dentro de La Chacarita y también eh, Habita. Es muy interesante porque así nos conocemos, eh, nos unimos en fuerza para hacer algo por, por nuestro barrio y demostrar también que somos gente trabajadora. Este tipo de eventos muestra a la gente lo que, es la, la, lo, lo que representa realmente La Chacarita. Es tipo un grupo de personas realmente trabajadoras que quieren sobresalir, que quieren trabajar y que, que realmente están luchando por salir adelante. Realmente es un gran placer estar participando como institución educativa de todo esto que hoy se llama Eco San Juan, ver a familias enteras que vienen a participar de este evento viniendo con sus hijos, una actividad en donde integra a varias organizaciones de nuestra comunidad.